días, cari amigo, da Pablo el yo me voy una hospice Diana, ¿cómo estás Diana? Gracias, buenos días, la casa No te no, pende, no, no, no, no, no, no, no. ya con Dayana faltó casi 5 videos Faltó uno con, con sí. sí. uno con el asco, faltó uno con el perro coche Poderte guardar y ¿cuál los laches Pero el giorno de hoy, vamos a parar un poquito más a a razonar en la gamba y el glúteo Y que mismo que portar a Dayana, una zona que se mantiene, ¿vale? una mamá una modela alfa en centro Gracias. Ok Daniela, vamos a movernos un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito. Vamos a parar esto, vamos a enviarle la información a nuestro cuerpo que vamos a parar con esta actividad. Vamos a parar aproximadamente cambio de 4 a 5 ejercicios, pero lo vamos a parar con pesos, vamos a cambiar, vamos a cambiar lentamente. Pígame, pígame, pígame, la tiene, tiene, tiene, tiene, tiene, tiene, tiene, brava brava brava esto es cambia tiene, cambio, cambio tiene, tiene, tiene, guarda tiene, tiene, perfecto tiene, tiene, tiene, tiene, tiene, tiene, tiene, tiene, tiene, tiene, tiene, tiene, tiene, tiene, tiene, siempre, siempre, nuevamente nuevamente nuevamente, nuevamente. perfecto de corsa, del posto, de cosas vamos a hacer un riscaldamento, más o menos 5-6 minutos y dopo iniziamo con nuestro ejercicio, de Okay, no? ok? guarda. Vamos a mover un po' adelante, lentamente, Vamos a mover un poquito 2, 3, 4, 5, 6, 7, lentamente, lentamente, ¿Cuánto vamos a hacer? Vamos a hacer el 10, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, altre 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, mantengo y le corsa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Para? Ah, corseta, corseta, corsa, corsa, corsa, corsa, corsa, corsa. <risas> <risas> <risas> vamos a lungar. el vamos pilla. A mí me hace parte. Ok. Prepárate. 3, 2.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 Vamos a hacer 10 suspicions, prepara, 3, 2, 1, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. El balito cariaco ha salido, ¿no? No, okay, no. Que era nuevo, Paolo, la estamos sacando. Resumo de regalar la belleza costa, la salud de costa. <ríe> Vaya, la vay, un poquito de agua porque todo me dice, Pablo, no me la echa morir. <ríe> ok, ya habíamos rescaldado un poco, nuestra temperatura ha salido, ¿qué vamos a parar? Vamos a hacer un ejercicio de tonificación pero el, calma, per el Si tú en casa no hay el peso. Puedes, parlo con una construcción de guijarra, eh, con tipos a con una menta, con un perro, con <risa> cualquier cosa. Senza excusa. Just. El yo, la de hoy, como me puse a un perro. Diana, perdés, ¿Cuatro. cuatro, cuatro, ¿Permen? cuatro. Permete. Cuatro perros. Seis, ¿no? Seis o o dos. Va a tener, ya lo no he puesto el chino para no hacer mi vida. Una... <risa> con ok, vamos a parar. Vamos a abrir los pies a la pesa, misura de la espalda qué vamos a hacer, vamos a hacer el suporte dopo el suporte, vamos a hacer el lateral Dayana, guardame okay, Dayana, guardame esciendo lentamente, lentamente salgo abro y esciendo, guardame ¿no? nuevamente esciendo salgo paso adelante ok perfecto, nuevamente ok, Dayana, vamos a hacerlo 10, va 12, si si si si vamos a iniciar, en mi. Prepárate. Alza. Abre la espada, la espalda derecha, que tu ginocchio se pase la punta del pie. Se sí, va, se sí, va. 1. Abro grande. 2. Y 100, 100, 100, 100, 3. Abro. 4. Y 100. 5. Taz. 6 chiudo 7 8 100 9 10 2 2 100 100 100 100 perfetto e 100 100 100 100 100 100 Prendo 100 100 100 100 100 100 Consiga gente, prende un poco de lucha Aunque a vos podés, te puedes el peso que vos, dependiendo de tu condición física. Ya estoy sudando, Diana Estoy sudando. No lo cueste, lo repetimos una vuelta. Pero voy a casa, me falta tres vueltas. Luego vueltas. No queremos disturbar el control contento. Ok, Diana, prende el peso. El peso, ¿cómo es? Ok, pesante, o Va bene. Va bene, ok? Ok? Preparate. 3 2 1 via 160. Salgo, alto grande. Ok? 2 4, 3 va 4, 4 avanti 5 scendo. 6 7 8 9 e ci andiamo, ci andiamo 10 2 in più, 2 in più ultimo, ultimo, ultimo 1 1, 1 in più, 1 in più, manca la differenza 3 e 100, 100, scendo ok per 2, lungo, duro, anche le gambe <risa> ah, te doy un tiempo para que ponga un poquito de, de agua, que sube ese sudor Nuestro próximo ejercicio que vamos a hacer, nuestro próximo, vamos a hacer un ejercicio para fortalecer la parte posterior. Cocir el glúteo viene, ¡Ah! glúteo como negra ¿no? <risa> la llana se guarda, la llana debe elaborar el triunfo, debe elaborar el triunfo, la yada el próximo ejercicio que continúa. Vamos a hacer un o en español peso no. esquina directa y salgo esquina directa salgo y una mano. esquina directa y salgo y salgo ok Dayana prepara pie de es la misura de la espalda ok 3, 2, 1 esquina directa esquina directa Dayana salgo salgo, pie de, ok si sí, va, esquina derecha, tienes, tienes, tira el tienes, tienes, tienes, me tienes, piace. tienes, tienes, bravo, bravo, bravo bravo, 5 tienes, la tienes, tienes, tienes, tienes, va. el ginocchio, pero tienes, tienes, tienes, tienes, tienes, tienes, tienes, tienes, tienes, 9, 10, espino de gripe, patino de 11, y un rodillo ah. Ok, porque descarga el peso, importante, cuando descarguemos el peso, descarguemos con la fuerza de gluteo porque si no te lo mandes malas bien. Daria, manda. cuando es ciento cuarenta vale. esquina directa salto ¡Ah! alto de gamba alto de gamba ok, vamos a repetirlo nuevamente Diana siempre corta de glúteo, punto prendo el peso prendo el peso prende el peso ok, se va a Abro abre la costillas y espalda es glúteo tierra, cuatro puedes glúteo tierra, tierra, tierra. ok, okay salto salto salto salto uno grande lento, lento, lento, brava due, il peso è cucino agli occhi tre quattro, siete regerci, siete siete, siete, siete, siete cinque sei sette otto nove ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer a fondo avante, a fondo avante, te despliego, prendo el peso, vado avante, vado avante, abre. Okay. pero cuando guardes bien en la cámara, nos vamos a hacer lateral, ¿no? vamos siempre con un solo pie, uno solo, uno solo, dos cambiamos, vamos vale. a hacer 10 con uno, 10 con el otro, ok, okay. Y, y nuestro segundo round lo hacemos en 10 en vez de ir adelante no hacemos Ok, prende el peso, prende el peso, porque italiana, ve a guardar italiana, ve a guardar si fuera. Bravo, mira tirate viene. Tira de movimiento de mano. Tira de movimiento de mano. movimiento Bravo, con cuidado si no así. Ok, 3, 2, 1, grande, grande, que el ginocchio no supere la punta del pie. Bravo, bra. continúa. 2. 4, 4 de frente, 5, 6, 7, 8, 9, 10. cómo va vale. Dime la verdad, pasa cántelo. Vale. Ok. Vale. Vale. profundo. Eh, Cambio de gana, ¿no? Tres. 1 lentamente que el novio te pasa hasta el pie 3 4 continuo, continuo, continuo 5 6 7 8 9 último, último en 10 perfecto, escaribos, ves Cargo de peso, recuérdate con cosa de glúteos para cargar el peso, con esta cosa. Vamos a hacer una pausa. Haga lo bajamos con el pie. Simplemente vamos con el pie, siempre con la estesanada y luego cambia. Dalyana, ¿cómo se siente Dalyana? Abaña antes de la vida. Dime, dime, no. sí ¿Es que Porque de eso, no, solo me da es el peso. Eh? Pero, no, no. por cuero, por que ogni persona labore a su ritmo. Dayana, lavora con cuatro. cuando si tú no prende una de dos. Prende una de un kilo. Prende una botella de agua. No si son excusa O faro sin peso. Ok, Dayana. Me preparo para la segunda, pero en hierro. Prende peso. Ok. Ok, va bien. No, no, no. Igual, estamos de frente. Estamos de frente. Mandando. <risa> bueno, bravo, bravo, bravo. Mira, un poquito más hierro. ¿eh? Ah, ok, perfetto, perfecto. 3, 2, 1 tierra. 1, 2, eso es. 3. Avanti. 4. 5. 6. 7. 8. Equilibrio, ¿no? un bocino de aire un y cambia, cambia cambia cambia tirando un poquito de piego de piego pie pie. bravo 3 2 1 via dietro ah perfecto cuando lo voy a mejorar con un buen video de de la gana 3 4 5 6 sobre el pecho. ¡Oh! Última diana. Última. Ah, ok. Pasamos pausa, pausa, pausa. pause. Descargamos un peso. Mañana, ¿qué es lo que se llama? con este ¿no? ¿Y Tommy? ¿Cuándo se escriben? una mano una mano una <ríe> uno o ¿no? uh, <ríe> <ríe> eh, eh, okay. ah, uno? ¿Hemos de uno, ¿De de uno, una un una mano una mano una mano una mano una mano una mano una prendo una mano una mano uno mano una mano una mano una vamos a, parar? ¿Nos vamos a acostar? Due passo alla sinistra, due alla destra. prendo il peso, guarda. È semplice, a diritto. Vai. 3, 2, 1, 4. 1, 2. E faccio 2. 1, 2, mi posto. E posto. Spostate due, due, due, due. Spostate là. Uno, un altro uno, Una. una, una due, due. Uno, due, mi e posto. Uno, due, e faccio due. Uno. 2, me exposo. 1, 2, me exposo. 1, 2. Dale, gala, me Dale, gala, me exposo. Pausa, me exposo. 1, 2, me exposo. 1, 2, me exposo. 1, 2, Pausa. Pausa. Hacemos una pausa. Pausa. Hacemos 2 de un lado. Cuando llego al segundo, hago 2 de escuote. Me exposo. 1, 2, al terzo 2. Vamos ya que que comenzamos la última y nos quedamos marcando. duro Movete el primer de duro, fuerte. Volveamos a empezarse un poco, un poco. En la vida todo se vale enpenar y sacrificio. ok, Prendo nuevamente. ok, e siendo, siendo, siendo, siendo, siendo, siendo, siendo, El seno, siempre, siempre seno, el costo 2. 1 2, faccio 2. 1 2, il 2. Uno, due, due. Sì. Para esta. estamos estar nuestro gamba ante nuestro club nuestro próximo ejercicio partimos partimos de ginocchio la posición de ginocchio que fácil con el peso en la mano alzo uno alzo el otro uno, due, cambio al iniciar nuevamente cambio gamba brava, brava, brava, piega, piega, también de ok no está allá la única cosa de allá el peso eh. <ríe> lo vamos a hacer vamos a hacer 6 voltios por lo que contamos 1,2 marchamos rápidamente un 3 voltios ok, dale ok usando saludo para la señora María si, si quiero ok el binocchio esquina directa, derecha a su la guau. guarda la guarda Si vuelve si a Uno, dos, excepto. Uno, dos. centro, nuevamente. Da. Cambio de gamba Va. Uno, dos. Ok, vamos a iniciar, Dajana. Vamos a iniciar. Se inicia. Uno, uno, dos. Ok. Segundo. Uno, dos. El tercero, el tercero, el tercero. Ok, el cuarto, el cuarto, el cuarto. Ah, Resisto, Beni, resiste, el quinto, el quinto, el quinto. Vamos, no. una, ah, último, último. Dayana va a cortar la segunda mano. Ok Dayana. Mira cómo Diana. Dayana. Dayana, ¿sí? si cuesta peso para ustedes pesante, prende el tu mano y te ¿Va a ver? Ok. prepárate La señora María, la señora Claudia, la señora Mai la señora Elena último y el ginocchio, el ginocchio, el ginocchio. pueden colocar la una mano o algo para que no parte más el ginocchio. ok, prendo el peso la esquina de izquierda, guarda derecho se va, 3, 2, 1 pilla, tap, tap pacho 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Echendo Saltivo, pero mortivo, mortivo, mortivo Amortivo la caduta Vaya, la vamos a hacer 10 Si tú no lo ves, hay otro. No. Pero vamos no a probar el 10 Ok, okay. Ah, Respira por todo Luego de puesto Estrés Ok 3, 2, abro los pies A la tercera misura de la espalda 3, 2, 1 Bien, yendo. Uno, 2 tres, 4, 5, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 9, que última, último, último, último, último, último, último, último, último, último, Vamos a hacer un poquito de stretch, Estreche. Dayana, ¿cómo te has sentido Dayana? Dime la verdad. Esto <tose> es una mamá buenísimo. Es que... Dufián. ¿Me subo que regalas el que siempre es importante, ascoltar el lenguaje del cuerpo. Si tú ves que se está en si tú ves que ves decís <tose> no es vaya que lo vandi, vay a Si ¡Lavora! Ok, Dayana. Vale, piego el ginocchio, piego el pie ginocchio, dirito, dirito y yendo. Inhalo, exhalo lentamente, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio. Bravo, bravo, bravo. Perfecto, pie juntos, encima, juntos y excedo el kilómetro. Ok, eso. Con la due mani, viendo del talón de sin en el domingo. Guarda. Guarda. Ok. adesso. eso. Su, su, su, su, su. Un poquito de equilibrio, ¿no? Cambio. Adesso tutte due. E si sveglia, fine meglio, Me la un Cambio, cambio, cambio, cambio, cambio Nuevamente, de nuevo Ok, perfecto Voy a fijar, pliego el ginocchio Esquina de vista, y en un lado Cambia Ok, a La lateral Ginocchio, ligeramente pegado, cambia Ok, perfecto, perfecto, pero yo lo debo, allá lo sentí como he dicho prima. Si tú aún no te has suscrito a este canal, inscríbete a eso, activa la notifica, escríbeme un comentario que yo te respondo. Diana, ¿cómo te haces este día? gracias. La próxima vuelta, la próxima semana. Y un dos, un dos. De cuero, ¡pam!